Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 2 de agosto al domingo 8 de agosto del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues como sabes, empiezo con las cartas de Dory Virtue de la Virgen María. Me guío por mi intuición. Antes de hacer estas lecturas, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes para esta semana. Te voy a ser honesto. Ya hice una tirada y no se grabó. Desgraciadamente el video. Digo que está fallando mi cámara. Y bueno, de mis cartas que son estas de acá, escojo tres cartas. Y pues ahorita tengo mayor curiosidad de saber qué cartas salen, si salen las mismas. Alguna vez me pasó que sí sal si salieron casi todas las cartas, no todas las cartas pero casi todas las cartas y bueno, esto normalmente tiene una razón de ser, si es que no se grabó, entonces bueno pues no eh, eran las cartas indicadas o el mensaje indicado, yo por lo menos lo tomo así y este bueno, pues ahorita estoy haciendo la segunda tirada digamos que al fin y al cabo va a ser la misma tirada como si no hubiera pasado nada, pues... Muy bien, veamos cuáles son las cartas de esta tirada y el mensaje, los mensajes de la corte celestial. De estas cartas, escojo una carta. Muy bien. Comencemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Integrity. Integridad. Si recuerdas es la carta de este año, si no mal recuerdo. Y dice, I trust myself, uh, I trust my ability to know what is true for me. Eh, yo me guío en mi habilidad para saber qué es verdadero, qué es justo, qué es cierto para mí. Ok. Y la integridad, bueno, pues tiene que ver con la palabra y el hecho, de lo que estoy diciendo es lo que estoy haciendo, de que hay una convicción, de que hay una totalidad, ¿no? de que todo es coherente, este, tanto el estar diciendo una cosa como con lo que estoy haciendo. ¿okay? Muy bien, pero el día lunes y martes la carta dice, Dinero. Bueno, ahora puedo decir, en esta posición, en la tirada anterior, salió abundancia. Entonces, bueno, más claro todavía no puede ser. Y dice Arcángel Ariel, el bienestar económico no está peleado con el crecimiento espiritual, al contrario, es una manifestación del mismo, gracias por los tesoros. Entonces, bueno, dejémonos sorprender, por alguna vía nos va a llegar dinero. Y estamos abiertos a recibirlo. Día lunes y martes. Para el 8, aparte, numéricamente, en agosto, es, representa la abundancia también. Entonces, bueno, pues vamos muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice: Bendiciones, pureza. Esta carta fue la que salió en la tercera posición, o sea, en esta, lo que hubiera sido el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 y que se haga una cadenita y sigan las ventas <risa> A ver, para el viernes, sábado y domingo La carta dice misericordia Y dice lo siguiente, arcángel Jeremiel Al que le digo cariñosamente al arcángel contador Yo Jeremiel te aseguro que a través de la misericordia de Dios Todo está bien Deja de preocuparte y sé misericordioso Amén No voy a unar mucho a estas cartas. Este, creo que están bastante claras. Y este, pues la de la integridad ya la, ya la mencioné. En esa posición estaba otra. Ahorita no voy a mencionar cuál. Pero este, la integridad pues es importante. ¿no? Que seamos realmente coherentes con lo que estamos diciendo. Y con lo que estamos haciendo. Con lo que estamos pensando. O sea, todo nuestro este, punto de vista pues en todos los sentidos no espiritual socioeconómico familiar este de pareja etcétera este que no haya ahí distorsiones o que no haya cosas que se lleguen a contradecir y noto que mucha gente se contradice constantemente y bueno más si te vas a la política pero bueno dejamos la política a un lado muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo cumplen años la carta dice lo siguiente encanto miren es la primera vez que me sale esta carta y me, me encanta que ya haya salido, haya salido encanto ¿no? que te quedas encantado y que estás maravillado que estás este, sin palabras entonces bueno pues qué, qué, qué bello para quienes celebren algo o cumplan años pero para todos nosotros quedaremos encantados, quedaremos fascinados, maravillados, extasiados, felices. ¿no? Eso es lo que dice esta carta. Entonces, bueno, pues como ven, es una muy bonita tirada. Y pues eh, si te gustan estos videos, agradecería que te suscribas al canal. Igual que compartas estos videos, los hago con mucho amor. Y intenté hacer el video lo más corto posible dejando fuera bastantes comentarios este y bueno voy a hacer esta nueva modalidad una temporada y tal vez si sí lo amerita pues haré algunos comentarios, te deseo lo mejor, te mando muchas bendiciones donde quiera que te encuentres, hasta la próxima ocasión, namaste